En el ejercicio número 25 se pide agregar a la biblioteca la posibilidad de crear más de una lista. Es decir, nosotros tenemos la biblioteca People que nos permite trabajar con una sola lista y no tenemos la posibilidad de crear otras y trabajar con varias. Ahora vamos a modificar la biblioteca para poder trabajar con más de un array de estructuras del tipo Person. Para eso vamos a analizar como tenemos la biblioteca hasta ahora, voy a abrir este people.c que es del ejercicio anterior Y acá podemos ver que tenemos en forma global definidas tres variables Que son las que representan la lista, el array y el estado del array Es decir, el tamaño que tiene, la cantidad de ítems ingresados y el puntero de punteros person Que corresponde a la variable del array estas variables son las que inicializamos cuando llamamos a init People list. Si nosotros queremos trabajar con más de una lista, este formato no nos sirve. Estas tres variables acá globales no nos sirven más. Porque yo tendría que tener la posibilidad de crear más de una de este grupo de variables. Más de un grupo de estas tres variables. Por lo que esta, este formato no sirve. Vamos a ir al ejercicio resuelto comenzando por People.h en donde definimos un nuevo tipo de dato que es este que está acá que se llama PeopleList en donde metimos adentro las tres variables que antes eran globales la idea es que ahora en vez de tener esas variables globales estén agrupadas adentro de esta estructura que me va a representar a una lista entonces cuando yo quiero trabajar con más de una lista simplemente voy a crear más de una estructura de este tipo y con eso ya resuelvo el hecho de poder trabajar con varias listas como todas las funciones de people.c utilizan estas tres variables que acá son globales, como pueden ver, por ejemplo, acá en nada, estamos usando index, estamos usando people, estamos usando list size, como si fueran valores globales fuera del scope de esta función, tampoco nos sirve este formato de función, porque ahora las tres variables globales van a ser parte, van a ser campos de una estructura del tipo people list, que es esta que tenemos acá, y que esas funciones no tienen. Por lo que tenemos que modificar todas las funciones que utilizan las variables globales para poder modificar esos campos para cada función. Eso lo vamos a hacer comenzando por modificar el init people list para crear un, una estructura de este nuevo tipo people list. Es decir que en nuestro nuevo People.c ya no vamos a tener nada global, sino que esos, esas tres variables que antes eran globales ahora van a ser parte de esta estructura que la vamos a generar en forma dinámica. Acá se ve un malloc con el size of the people list. y obtenemos un puntero del people list que es el que devolvemos. Y las tres variables que antes eran globales, que las inicializábamos, ahora las vamos a anteponer con el nombre de la variable que creamos y el operador flecha para acceder a los campos de la misma entonces en este caso estamos creando e inicializando esas tres variables para esta estructura people list en particular ¿sí? creamos una lista en particular bien en el caso del array estamos haciendo lo mismo que antes el malloc para obtener el array de punteros person voy a volver al ejercicio anterior para que se vea el init también hacíamos un malloc acá tenemos las variables sueltas y ahora las vamos a tener accedidas como campos de la estructura que creamos previamente. Esa estructura es la que devolvemos. Entonces después de llamar a init nos quedamos con el puntero del tipo PeopleList que nos va a representar a la lista en cuestión. A partir de acá todas las funciones que utilizaban las variables globales, Index, list size y People, ahora van a tener que recibir un puntero del tipo PeopleList para poder operar con esas variables. Por ejemplo, fíjense en Add Person, agregamos como primer argumento People List. Es decir, que según ahora yo qué estructura People List pase, voy a alterar una lista u otra. Voy a poder tener más de una. Simplemente reemplazamos donde antes decía People, ahora ponemos el nombre del de puntero de esta estructura People List, operador flecha, y accedemos al campo. Igual con todos los, los accesos a, a los campos que ahora están en PeopleList Bien, eso mismo lo hacemos con GetSize Fíjense que estamos recibiéndolo y accediendo a Index Antes devolvíamos solo Index, ahora accedemos al campo de esta manera Lo mismo con Get, accedemos a los campos También recibimos como primer argumento people list Y lo mismo con Free Bien, de la misma manera remove. Bueno, enter person y print person quedan igual y el new person también queda igual porque no tiene nada que ver con la lista. La creación de estructuras del tipo person no tiene nada que ver con el manejo de la lista. Es completamente independiente, por lo que esta tampoco cambió. Bien, con esa leve diferencia de transformar las variables que antes estaban globales a una estructura del tipo people list, y usar siempre las variables globales como campos de esa estructura nos va a permitir usar estas mismas funciones que antes servían para una sola lista porque accedían a variables globales. Ahora esas variables globales se transformaron en variables que pasamos por argumento porque están adentro de esta estructura que pasamos como argumento. Por lo que las funciones nos van a servir para múltiples people list, para múltiples listas de personas. El main varía ligeramente ahora el init people list nos va a devolver esta variable people list asterisco que nos va a representar la lista, yo de estas podría crear muchas y trabajarlas en forma completamente independientes bien, esto no cambió esto no cambió el add person cambió porque ahora tenemos que pasar como primer argumento el people list es decir, vamos a agregar esta persona, esta estructura del tipo person a esta lista en particular, la función me va a servir ahora para agregar el item a la lista que yo pase acá como argumento, antes me servía para agregar un ítem a la lista que era global dentro de la biblioteca. El remove también va a requerir que le pasemos el people list, también el get size y también el get. Bien, esos son los cambios y la biblioteca funciona exactamente igual, pero yo ahora tengo la posibilidad de poder generar muchos people lists y guardar ítems completamente distintos y tener listas completamente diferentes utilizando la misma biblioteca de esta manera digamos que la biblioteca queda genérica eh, y es mucho más flexible poder generar estas este tipo de datos list que me representa una lista y usar las funciones de la biblioteca para poder operar sobre la lista